Parque. Park. Palomas. Pigeons. Árbol. Tree. Estanque. Pond. Pato. Duck. Fuente. Fountain. Jardín. Garden. Escultura. Sculpture. Banco. Bench. Columpio. Swing. Tobogán. Playground slide. Parque infantil. Playground. Flores. Flowers. Plantas. Plants. Kiosco. Kiosk. Lago Lake Pájaros Birds A L a sombra de los árboles. In the shade of the trees. Hay un camino pavimentado para correr, y ese extiende a través del parque. There is a paved running path extending throughout the park. Me gusta aprender vocabulario de inglés en el parque. I like to learn English vocabulary in the park.